Es un placer estar acá el viernes y un año más acompañando a Belisario. Vamos a Y bueno, un año más acá acompañando a Vélez Futsal, para nosotros es un placer muy grande. Vélez arranca este 2020 con caras nuevas, equipo nuevo, vi chicos que se quedaron, dos chicos de tercera que, que subieron a primera. Eh, y bueno, acá estamos un año más en el Amalfitani acompañando a Vélez Futsal. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto muy, pero muy grande, como dijo Federico, de vuelta a arrancar 38 grados. No sé, si quieren, nos no, cortamos una cebollita y nos tiramos cebolla verdeo encima, nos hacemos vuelta y vuelta. Tremendo el calor que hace. Acá dentro de la cancha del, de la Malfitani este, hace calor, pero no se siente tanto. ¿sí? La temperatura, el aire no está caliente, pero hay mucha humedad que es lo que hace que todo el mundo esté transpirando como loco estuvimos viendo la preparación estuvimos saludando jugadores sí, estuvimos viendo todo bueno vieron que nos dimos el lujo ahí de poner la copa en el medio hacer una entrada formal coordinada con los dos con los dos equipos y con el juez ya o sea, no estamos haciendo las cosas así de cualquier volvió forma, ¿no? volvió el clásico del oeste volvió, en, en futsal exactamente volvió el futsal y yo les pregunto lo de siempre así que vos querías futsal así que estaba desesperado así que te pasaste todo el verano Pensando en ver a Vélez otra vez en el futsal que este año está con todo. Con todo. Bueno, muchas gracias a todos los amigos y amigas de, de la hora de Hurlingham, vecinos y vecinas de Hurlingham, como también fortineros y fortineras que nos, acompañan, nos acompañaron todo el 2019 con las transmisiones de Vélez Futsal. Y bueno, y este año 2020 vamos a tratar de hacer las cosas un poquitito mejor. Sí podemos. ¿eh? Sí podemos y si es que pinta, porque por ahí pinta hacer las cosas mal, vos que sabes. Y después sí, estamos todos así rezando y rogando, después fíjate y anda... Chetani bueno, Adrián también. Adrián Mouras vino, no. de, vino de Pacífico, después está Tobías Bringas, que está con la número 14 que viene de Newbery, del club Newbery y también fue jugador de futsal en el, en el exterior, ¿no? En, en Italia... Eh, así que bueno vélez con, con cara con caras conocidas como matías hur como como facundo ferreira como brian mandrino como bueno hay un montón de chicos del año pasado también y bueno acá estamos acá estamos un año más acá estamos con el, con el muchacho fotografías. vamos a Ahí. Muy bien. un agradecimiento a Matías empezó el partido, empezó Vélez Futsal, empezó Vélez en el Futsal en el 2020. Muy bien, muy bien. Y en el 2020 lo podemos ver de último a Tobías Bringas. Lo vemos en el arco a Nicolás Nogales. Pues está ahora Brian, Mand Brian Mandrino. Ahí apura Matías Mati Apura también con la número 10 Facu Ferreira Lateral, lateral para el Fortín Y aquí estamos amigos Otra vez, este año va a estar Diversificado Vamos a estar con Vélez, vamos a estar con Triangulito Vamos a estar con Juventud Unida De Ciudadela, vamos a estar con el Handball, todo eso yo Vamos a hacer un poco también de, de fútbol barrial este, Con un equipo de Villa T6 De todo un poco Después en lo deportivo, una gran satisfacción al ver. para que recupera, para ah, que recupera, bueno. se va Matías Hur, va Matías Matijur, Matijur. Bien, sale el arquero apretando de Ferro, se viene ahora Vélez por el primer bombazo y bien la respuesta de la defensa. Traba, ¿qué te traba? Y sale Ferro, sale Ferro. Dos contra uno, y a ver. Y nada, y cayó muy mal, muy mal cayó el delantero de Ferro. Va a ser atendido dame el nombre de los dos jugadores de William Morris que en el futuro van a viajar a Tokio ah, Nehuen Pérez y Fausto Vera Nehuen Pérez y Fausto Vera, dos chicos salidos de los, de los clubes de barrio de William Morris que tenemos el inmenso orgullo de que ellos estén en la selección argentina y que vayan a representar a la Argentina nada más y nada menos que como jugadores olímpicos para nosotros eso es un gran agrado desde acá le mandamos un saludo a él, a su familia y demás. Así como le mandamos saludos a la gente de la Lifuria y demás. ¿A quién le quieres mandar saludos? Pedro? Bueno, yo le quiero mandar un saludo muy grande que está acá en la, en la cancha. Bueno, hoy lo, lo trajimos con, con, pa con Pablo Mítolo. Ah, Pablo. Eh, Mitolo. Y, y bueno, porque, porque Matías López. Eh, nosotros le conseguimos una prueba para la tercera, pero bueno, él con toda su experiencia y todo se lo ganó Exacto. y hoy y hoy es parte de la tercera división de Vélez Futsal, así que un abrazo muy grande a, a, a Matías López y a toda su familia. Muy bien. Y por otro lado, bueno, ya uno se va dando cuenta que empieza empezó febrero y ya empezaron las prácticas también. El otro día estuvimos en la catedral y estuvimos viendo al Ciclón el Ciclón con la, la Catedral. Catedral muy buen partido, un partidazo un y, el y el super... miércoles el miércoles 19 volvemos con el Ciclón, su último partido en la Copa Dos Toques contra Instituto a las 9 y media de la noche es recupera pa Vélez para, recupera Vélez con Madrid no, se viene Mati quería, quería Facu, no puede, se viene, se viene Ferro, Ferro que está en la A Ferro, Ferro está en la A, o sea que Vélez, Vélez tiene un gran rival enfrente para ver en qué, en qué está, digamos. Claro. Uno es, hace pretemporada, hacen todo, pero bueno, Vélez está armando a este equipo 2020. que el objetivo de Vélez es, obviamente, ascender a la división C de futsal AFA. Sí, se ha hecho gran esfuerzo, hay nuevos jugadores, hay todo un impulso que se le está dando a la actividad, que se lo merece, porque el futsal... Este, en todos los clubes Cada vez cobra más y más importancia Más organización Uno ve la calidad del juego que está viendo Y entonces es obvio que hay Clubes grandes como Vélez Archie, Que le empiezan a poner El ojo un poco más profundo A la actividad, cosa que nos alegra Muchísimo Viene la marca Tobias Bringas ahí en el medio Sale Ferro Apura a Mati Hurd Apura a Brian Mandrino Sale bien Ferro, a ver si puede, 3 contra 2, recupera para atrás, sale para atrás, toca Ferro, abre muy bien. Corta, corta Mati, toca para, bien la vuelta, muy bien, toca Vélez y Chistea, se va armando. Cómo sale. Está saliendo perfecto porque tenemos 21 personas que no están viendo. Si no estaríamos todo mal, todo mal. ¿No dejás ver cómo sale? Pues que yo le hago la, la vigilanteada... Al Dios y Internet. El remate... Hay otro remate más. Y sale Ferro de abajo. Perfecto, se escucha perfecto, se ve bien. Seguimos desde acá, desde la Malfitani, en el barrio de Liniers, en la capital federal. Otro gol remate. Más. Ahora el que queda atendido en el piso es Facundo Ferreira. Va a salir Vélez de abajo. Y el otro día nos sorprendió este, el ciclón cuando le jugó así a la, a la catedral. La verdad, yo quedé totalmente sorprendido. Le jugó un partido igual, igual. Sobre el final, el Bubi, quien no, les contó e hizo la diferencia del partido. ¿no? Sale Ferro desde eh, abajo. Bien, Vélez, bien, vélez. Buena pelota de Ferro. Gol. Y... Abrió el marcador Ferro con muy buen gol. Muy buen gol. El 16 se la tocó por arriba. El arquero le salió bien, pero se lo tocó justo por arriba y convirtió, entró de la pelota por el medio del arco. Vamos, Bele, vamos, Bele, que esto recién comienza. No tenemos. No sabemos cuántos minutos van, vamos a jugar con el reloj del arquero, del árbitro. Así que cuando el árbitro diga hasta acá, hasta ahí será. Ahora toca con Adrián va tocando Vélez Adrián de vuelta a no perderla sale Vélez de abajo ahora va a venir el pelotazo sí, buena la presión de ferro que no deja salir al fortín y como siempre llegamos nos saludan nos tratan genial vimos las prácticas de calentamiento de todos los jugadores saludamos pensamos armamos un montón de cosas. Gustavo Villarejo manda saludos también. Bien, y sí, ahora señores. la presión de Vélez para que, para que la visita pierda la pelota y el y, lateral en ataque para el Fortín. Y sí, señores, llegamos nosotros que somos la alegría del hogar futsalero. Falta, tiro libre contra Adrián Mouras. Tiro libre para el Fortín. Si vos querés ver futsal, no tenés que ver por la hora de Hurlingham, flaco, no tenés otra, ¿qué le vas a hacer? No hacemos nosotros videitos así de casamiento, ese tipo de cosas. No, te pasamos el partido completo. Mientras internet lo dejes, porque por ahí se planta. Y chao. Pero, veremos qué pasa. Tiro libre para Vélez. Vamos a ver, cómo... a ver qué pasa. Qué para Adrián. El remate de Adrián que pega en la barrera. Y otro lateral para Vélez. Voy a pasar el link mientras, vale. para que toda la, la gente de Vélez pueda ver el partido. Por si no sabía, no dio el calor, ¿eh? Otra buena presión del Fortín, es lateral para Vélez en mitad de cancha. Buena pelota para. para Agustín, que la puntió y es saque de arco para la visita. Bueno, mientras Federico está pasando los links Obviamente Ferro tiene un, tiene un juego muy bien armado En la defensa, sobre todo en medio campo Se mantiene Ataca con mucha continuidad Tiene dos o tres jugadores que atacan en forma individual Vélez está bien en la defensa, lo están marcando bien pero el futsal es dinámico y es muy competitivo es decir eh, y además como yo siempre digo es mi opinión particular el jugador de futsal en el partido está cruzado por la cuestión emocional de repente está bien de repente está para arriba de repente está para abajo y esa cosa pasa mira acá muy bien el arquero muy bien el arquero de vélez la que saca buena respuesta de Nico Nogales vélez va y marca bien tiene que retener la pelota un poco más Vemos cómo sale de atrás ferro. Sale, bien ferro. sale bien Ferro. bien se tiene confianza. Se tiene confianza para salir. Bien, la recuperación. Bien, la respuesta de Nico. Bien, bien, el arquero de Vélez sale antes. Ya, el hombre tendido de Ferro en el piso. y acá estamos, con mucho calor ¿qué le vas a hacer Federico? Federico odia el calor Así, ah, yo se le digo porque soy el padre odia con la Federico, no soporta yo tampoco, pero él es como que tiene una cuestión personal con el calor, si fuera una persona el calor lo no revienta ¿qué se le va a hacer? Eh, se está recuperando lentamente el jugador de ferro Bueno, después, después hicimos un montón de cosas durante el año. Estuvimos este, filmando más que nada cosas de cultura, fuimos bastante al Conti, vimos eh, música del Caribe colombiano, Son del Arroyo, después vimos a Verónica Condomí, casi nada, eh, también filmamos en vivo desde el Teatro Conti, del, del Espacio de la Memoria Conti, en Exesma. También en Urlingham, eh, déjame redondear, en el Marechal, en vivo también transmitimos eh, se llamó un homenaje a Spinetta, Spinetta volumen 3 que fue un espectáculo de más de una hora hecho todo este, por artistas, músicos de Hurlingham de eh, después también vimos y transmitimos un este, homenaje a Alejandro Socol este, de las pelotas en la plaza de Hurlingham ahí en el espacio de la memoria vinieron muchas bandas es un colectivo que es el tercer año consecutivo que lo arman, miles de personas fueron a verlo y nosotros, este, Drupi, La Hora de Hurlingham, lo transmitió en vivo y eso lo pueden ver en nuestra página web, de puntocom Hay una parte de artistas que ahí ven un montón de videos enteros, de presentaciones enteras. A quien le gusta la música, quiere escuchar, suena bien, se escucha bien. Muy bien. Se ve bastante, bastante, bastante bien. Argentina, país generoso, como digo yo. Después lo importante... Eh, la universidad inauguró el sector 2 del edificio eh, esta semana, un hecho muy importante, son ocho aulas nuevas, dos laboratorios, uno de, creo que de metalúrgica y otra de electricidad, más este, baños, más un auditorio, vino el presidente de la República, se habló sobre la importancia de la educación pública, obviamente, y nosotros contentísimos porque recordaban, el intendente de Urlingan, que la universidad abrió en el 2015 y abrió, ellos atendían tenían un baño químico y un sótano, y se anotaron 1.600 alumnos. Ahora la universidad tiene 20.000, una cosa de loco. Va creciendo la universidad, va creciendo Burlingame, y eso es lo importante. Mala salida de Vélez, pasan los chicos también. Sobre todo que muchas vecinas y vecinos de Morris y de Tessay, para los cuales se le va a ser imposible de otra forma, ir a una, a una universidad, ojo con esto muy bien sí, el perro que escapa muy bien la pica muy por mejor. arriba golazo bueno, de ferro golazo. la verdad, jugador número 10 de ferro, en una jugada donde se fue el solo abriéndose sobre la derecha, le salió el arquero de Vélez, le salió bien el arquero de Vélez, pero en la última cuando ya estaba cayendo, con pierna derecha pateó y lo puso en el Centro del arco de Vélez. Muy buena, muy buena definición. Y sigue apretando Ferro. Sí, sí. Ahí va, Vélez pudo bien, salir. Bien, bien. Le queda el remate a ver. La jugada para el segundo. Bien. Y es corner. corner para el fortín. Y todo tuyo. Acá me por... corro un poco más. Para ver ya sacaron la recupera Ferro nuevamente va saliendo de abajo ellos de abajo se tienen ahí mucha confianza traba bien sigue trabando bien bien Vélez trabó muy bien Maxi Bravo lo importante es que en este momento la pelota está en el en el terreno de, de Ferro 10 y es pelota 10, para ferro, sí. Y pelota para ferro. Es el primer partido que se juega del arranque. Siempre los jugadores están así fríos. Aparte, el rival en este caso estuvo muy bien elegido. Gracias. vélez espera a ferro en mitad de cancha no hay que dejarlo solo el arquero porque el arquero es lo único que va claro. hacer es sacar la paz. yo decía que, que está muy bien la decisión de jugar este, con equipos tipo ferro que están en primera porque marca un poco cuáles son tus ambiciones porque si vas a jugar con el equipo que, que recién se está iniciando y que sabes que lo puede vapulear bueno vos no tenés ninguna medida de punto de deportivo de cómo estás. Claro. Pero si sí la tenés cuando estás jugando con un equipo, te muestra una superioridad. El este, perro que quiere salir no puede, técnica. ahora sí. sí. Así que un equipo que muestra una firmeza técnica en, todo, en todos los planos, vos ya estás viendo la realidad. Si claro. acá, Qu no querés pasó llegar tal a eso, este. no, pude, no pude realizar determinada estrategia. Eh, Tuve dificultades con técnica, con lo que sea, con tablado de pelota Lo que vas a hacer es que disputan Pero acá tenés una realidad Vele que presiona, Ferro Y qué fue Saque de arco, le dan, le dan saque de arco a Ferro La defensa de Ferro la verdad es que se tiene mucha confianza Porque no te, no te aflojan una pelota Todo esto es lateral para el Fortín Defensivo Quiere salir de abajo Vélez Perro que presiona Por una falta atrás Pelota en largo La pelota que no se va Juega Vélez Ahí... Bien, bien, bien buscado. Y empieza a mover el banco. Nuestro amigo del chino. Bien. bien. Recupera bien, Vélez. Ahora hay que recuperar Ferro tocan para atrás. Tiro libre para Vélez en su campo, lo va a hacer Tobías. formó dos cuartetos, y están muy bien los dos cuartetos que, que formó, piden tiempo y ya que aprovechamos el tiempo para contar y comentar. ¿Qué podemos, qué podemos comentar, Federico? ¿Cómo viene la mano? El triangulito, contanos del triangulito. El triangulito cerró de una forma el año, después parecía como que la, se venían las, las nubes y las tormentas, claro. y está reorganizándose. Eh, vos estás más cerca de Triangulito, contá un poquitito cómo es que se está organizando, cómo se va juntando la gente... ¿en no, qué se la... Está... no, se, se ¿Qué va organizando... un reportaje de periodismo de periodista. A ver. <ríe> se va organizando a través de una nueva comisión que se sí. hizo a través de la actividad, uh -huh. eh, donde se buscan sponsors y bueno, se va viendo la, la manera de tapar lo, los huecos que te propone esta actividad, digamos. Esta claro. actividad que, si cuando vos jugás de local, tenés muchos gastos, tipo pelota, médico, policía. Uh -huh. Entonces, bueno, se van buscando sponsor para tapar es, esas cosas. Para pagar esos costos. Para pagar esos costos y la actividad fluya normal, digamos. Eh, después se quedaron mucho, muchos chicos, después chicos nuevos que, que, que vinieron. Aparte, hay que remarcar que el Triangulito juega en la C de AFA. Y va a participar en la División C de Futsal AFA. O sea, ¿es el único equipo de, de, de Urlinga? No, hay dos ahora. Ahí estamos. Pero en la C sí, el, el triangulito sol. Sí, Matías Hurt. Se viene Mati. Uh, ahí está. Pegan el travesaño. La saca el arquero. ¡Qué suerte! Pegó por todos lados. Era el empate, era el empate. Te perro. Se sí. salva el Fortín porque pasa sí. cerca. La verdad que el, el número 6 la pateó con muy mala puntería. Por suerte para Vélez porque era una jugada muy complicada. Sale Vélez bien. Ay. ahí que ahí, Está bien. Es el tema de la conexión acá en la mitad de la cancha. ¿Qué pasa de este lado cuando el arquero quedó solo? Desde juego lo de juega con mucha confianza. Ahora hay que apretas Vélez y no lo deja salir a Ferro y gana este lateral en mitad de cancha. Uh -huh. Mala salida de vuelta. De vuelta. No le puede. Una pelota que pasa por toda el área y es lateral ahí para no, Vélez. Ahí nos encontraron en este momento. Hacés esa jugada, eh, qué sé yo, en septiembre del 2020 y el gol. Porque, pues ya están afilados. No podés. Como yo, como lo que yo pensaba era eso, es decir, todo este tipo de partidos están buenísimos para Vélez, porque es la medida de dónde quiere llegar. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué pretenden los jugadores? Bravo, que se traba en el medio. Sale Ferro. Otro gol más. Mete otro gol más Ferro. No fue Ahora mierda. 3 a 0. Tobías Bringas ¡Uy! Uh, el arquero Buen pelotazo de Tobías Buena respuesta del arquero Bien, bien la marcado. defensa de Vélez ahora Muy bien marcado ahí Muy bien marcado ¿Verdad? Muy bien marcado El arquero que queda un poco resentido por el pelotazo en la panza Sale de vuelta, sale de atrás, vamos a observar de vuelta cómo hacen la salida. Este es el, este es el 3 de ferro, muy eficaz. Y otra vez se mojó el piso por la transpiración, así que vamos a esperar un cachito. Ferro que viene, viene de, tiene que jugar la super, creo que Ferro tiene que jugar la Supercopa Argentina ah, ¿sí? juega la Supercopa Argentina, ¿no? Ferro tiene que jugar está sí. sacando, sacando fotos no, pero está, es multifunción acá la mía. está sacando fotos, no le molesté a hacerle coquillita bajo el brazo saca la foto, ¿viste? Así, ¿no? así que no, es un gran rival para, para medirse y para ver para ver, después, después por ejemplo, eh, Vélez ya cerró un amistoso con River Plate otro que está en... El primero de marzo va a ser ese amistoso. Después cerró otro amistoso también con Newell Solboy de Rosario. Para Newell Solboy de Rosario, tercera y primera. Y después vamos a, vamos a hacer que cierre un amistoso con el triangulito de Hurlingham allá en Hurlingham. Le estás metiendo presión, le estás metiendo. Pero bueno, todo esto es preparatorio para lo que verdaderamente... Ahora Por ejemplo, Vélez quiere que es ascender en la división Llegar a la división C de futsal Vos mirá a este jugador, el 3 El 3 marca por acá, avanza, rota Ahora está del otro lado Tiene mucha facilidad con la pelota en velocidad Ahí la agarra el 3 de vuelta Otra vez, el tipo está y vuelve a abrir el juego ¿Qué les dirán? ¿Qué les dirán? ¿Qué les dirán? Le cobraron un tiro libre a Ferro. ¿Cómo se ve? Ponemos un cachito. Se ve bien, Nada, Quiero verlo. Yo. yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver. Yo quiero testear al rey internet. A ver qué tal. Qué tal está pasando los datos. de arco para el fortín como digo yo ventajas ventajas y desventajas ahora sí y... todavía que lo quería buscar a facu a ver si presiona a Vélez puede ser a ver hay que dejarlo no hay que dejarlo ahí arrancan eso, la mitad de la cancha ahí lo tenés que frenar los tipos se aman mucho en la mitad de la cancha ¿ves? se resbaló, tuviste suerte porque es el 3 se resbala, sigue con la pelota, ferro bien viene la marca de Adrián el 3 es muy efectivo el de ferro es un tipo que tiene una hambre de pelota, que quiere jugar toda, juega, está en el lugar, mira, de vuelta. está en el lugar Muy buen jugador. Buena recuperación de Moura. Bien. Ahora sí bien. la pelota para Facu Ferreira que va solo contra el arquero. Ahora le traban tiro libre para Vélez. Todos los partidos esos, este, todos esos amistosos se juegan acá. Sí, ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes? Todavía no se sabe ¿Tendremos que ir a River? Transmitir? Todavía no se sabe eh, Tendremos contestarme de vuelta ¿Y con News no, eh, no, no, no, con News acá Vélez no, no, no va a poner plata para ir hasta allá Se viene todavía Bringa Y el arquero la respuesta bien Traba que te traba ahora Hay que tocarla para atrás Para atrás Ahí cortalo, ahí lo tenés que seguir y cortar Bien cubierta la pelota por y Nico bueno. Nogales y el saque de arco para Vélez. Adrián que quería salir, Ferro no lo deja y es saque de lateral para la visita. Eh, ya empezó a armarse acá. Ahí tiró un pelotazo mal. Una excepción en cuanto a lo que viene haciendo Una excepción decir, a la regla. Una excepción que te confirma la regla, dice alguien. ¿Cómo se llama el pelado de nuevo? Siempre mal. Me... Falta contra Adrián Moura. Adrián Mouras. Mouras o Moura. ¿Tenés idea? Mouras con eso. ¿Tenés? Sale vélez con Agustín Cáceres. Y ahora el tiro libre es para Ferro. Bueno, preparada, se viene Ferro. Bien, al corner. Bueno, saca el corner Ferro, mete un pelotazo. Vuelta, pelota para Ferro, el 8 a ver qué hace. Acá cambiaron el cuadrilátero. El rombo, como le dicen. La levanta, ojo, ojo, no, no, no, no. Al revés la vuelta. Bien, Agustín, bien, Agustín. La pelota que va quedando Le queda a ellos Y ya la recuperación de Adrián Se viene Se viene ahora Vélez que quiere salir Ferro que no lo deja porque aprieta Sale bien Vélez Y cuando salía bien Vélez el árbitro dice si hasta acá nomás Termina el primer tiempo, está ganando Ferro 3 a 0 Y 5 en 5 minutitos vuelve, vuelve. Bueno, Arrancó Vélez nomás el segundo tiempo Cabral, ahí va Adiós <risa> Como yo estaba a punto de decirle Cuando estábamos transmitiendo Ventajas Arquero bueno. arquero nuevo para Vélez allá Nicolás Eposto Eposto Así que bienvenido a Vélez Futsal Falta abajo, tiro libre Tiro libre para el Fortín Bueno, vamos a decir, mirá Nicolás Nogales y Nicolás Nicolás Nogales y Nicolás Eposto, los arqueros, después está Tobias Bringa, Brian Mandrino, Paco Ferreira, Matías Hurt, después está Adrián Mouras, Lucas Ponce, Agustín Cáceres, Lucas Carrizo, uno nuevo, Maximiliano Bravo, Ulises Benítez nuevo, Alan Balmaceda nuevo, Gonzalo Amoroso nuevo. Diego Cabral el técnico y el preparador físico Alejo Ricciardi Muy bien Ventajas y desventajas de la transmisión acá a nivel de la cancha Ventajas, estás mirándolo igual que todo el mundo, mira los partidos Parado y tocado la cancha con la cámara a la misma altura de los ojos. De ventajas, siempre lo tenés el juez acá en la mitad. Primera equivocación de Ferro que hace que el lateral sea para Vélez. Buena Pero pelota Brinda, de Tobías bringa, recupera Ferro, se viene 3 contra 2, el remate. Saque arco para el Fortín. Lo hacemos con Nicolás. Los dos, los dos arqueros se llaman Nicolás, así que yo digo Nicolás y está bien. Está bien. Atento el arquero Atento Nicolás Atento Nicolás Nicolás 1, Nicolás 2 Se viene Se viene un jugador de la casa Como es Maxi Bravo Juega para atrás Vélez Tobías de vuelta para Maxi Perro que no lo deja Y ahora agarrate Y pega en el palo y se va Barrio cartero que están mirando este partido. Un saludo muy grande para Maxi, que ayer fue el cumpleaños. Que los cumpla, feliz. Un día de estos te vamos a devolver el vasito azul que tenemos casa. El vasito azul y las banderas. Tengo la, la bandera, bandera. <risa> tengo la bandera de Barrio Cartero. Y yo le dije a tu señor. Así te devolvemos el vasito. Qué mentiroso. Hace cuánto Pero está meses? todo bien cuidado. Está cuidado, lo lavamos todos los días, le pasamos el pasador. <risa> Y las banderas, yo las vi el otro día, y le digo, ¿qué hacen esta bandera acá todavía? Le digo, chorro, devolvésela. Hace rápido, se durmió Ferro y otro corner más para el Fortín. Intimidades de barrio. Estoy. Terminamos de entregar el, la ola de deportes, así que en todo Burlingame ya se está distribuyendo. ¿De este se mes completa la, la distribución la semana que viene? Sí, semana. Semana. sí, la semana. Bueno, vos, me pendejo, déjame de corregir, loco, por favor, loco. Eh, en la tapa como dijimos, están los chicos que de Morris se van a Tokio. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? ¿En el Buen Pérez y Fausto Vera. Fausto Vera, viste? Uno y uno. En la tapa lo pusimos. Después está la actividad de todos los clubes, como siempre. Buena pelota de Vélez. A pesar de que en verano siempre hay una restricción de actividades. Y ahora agarrate ido. dos contra uno. Y bien la respuesta Pero del arquero. Bien. bien la respuesta de Nicolás. Vélez tiene que volver. Nosotros ahora estamos empezando a editar. La hora central. Que es la que lleva... El resto de las temáticas. Brian Mandrino juega para Maxi. Maxi que quería jugar. Bien, de antiguo atento, para asistir. Una jugada sale con la mano abajo, seguro. Está uno solo de la defensa de Belgique, bueno, está bien, pues son detalles que luego se van a pulir, pero sin duda, sin problema. Después del arranque. Así que estamos editando. Hay un cuento especial, muy interesante, que, está, que escribió Alejandro Braile, que va a aparecer. Yo en el título le puse, los viejos somos un pendrive biológico, o sea que guardamos la memoria. Y el cuento relata que hay unos chicos jugando al fútbol en Villa T6. Entonces el señor de edad está sentado en un banquito y la pelota se escapa de los chicos y le pegan el pie al. Del... Al señor. Y el señor tenía ganas de contarle algo a los pibes, ¿viste? Se equivoca Vélez atrás. Y entonces se pone la pelota bajo el brazo, se la acerca a los chicos y le empieza a contar, eh, ustedes no saben dónde están jugando, qué cosas sabían antes, y los pibes le contestaban en el cuento... Después lo googleo y, y nos fijamos. Bueno, ese cuento está espectacular, que mezcla historia, deporte, fútbol, fútbol infantil cosas de Villa T6. Muy interesante. Yo lo leí, me maté de la risa. Recupera Ferro, pelota para arriba. Ahora la tiene Matías. Mira, mira qué linda jugada. Al segundo de a, a ver, a ver, a ver. A, ver. Uh. Oh. a tirar para el Fortín. Interesante jugada. Me gustó. Se tuvieron confianza. A ver ahora. Sale bien. El, el medio es el juego de, esta, de este equipo. De Ferro tenés que, tenés que molestarlo en el medio. hay que romperle el juego al el... medio. Buena ¿Bien? pelota ah, linda ah, para gol. Matías Hurt. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Vélez! Lo Qué hizo gran. Matías Hurt. Ahora el partido 3 a 1 gana Ferro. El primer gol de Vélez 2020. Para Mati Hurt Como no, la tele Mati, Mati Hurt La, la, la, la, la, la. Y es el primer gol de Vélez Juega Vélez y pelota Pelota para el Fortín ¿Qué se cree que con el calor que hace Nosotros no nos vamos a divertir un rato? ¿Qué te crees? decir? Sí, la toma que el laseo por la punta izquierda? La pelota, se le va el óbol se le va al out de la cancha. En este momento el equipo local está sacando la pelota. No, tenemos que decir una guarangada porque está con 38 grados. Escuchame. Tengo ganas de, de irme, loco. O sea. pelota para... Oh! ¿Viste? Oh, se despierta. ¿Viste? Se, se despierta el Fortini y está se está pin... dormido. Está dormido, ferro. Dale que va, dale que va, apretale un poco, apretale un poco, a ver. Eso, nunca. Cómo sí, sale, ¿eh? Cómo sabe? sale, salen, salen, ganan, tocan para atrás, juega muy bien, Ferro. Ay, ay, ay, ay, ay. Dale, Adrián, dale, Adrián. Ay. Pelota, pelota para Nicolás. Nicolás, muy atento. Ay. Lo empujan a, a, Ma, a Matías. Bien, bien abierta. La vuelta, bien. Bien, Oye, Lucas. A una, a una toca. A una. Bien la defensa con Adrián. Yo dije otro más no, no. Bien la defensa con Adrián. Lo borré un poco porque vos tenés encima Y yo corner. Gana, es corner. Corner, córner para, para Ferro. Sí, Lucas. Ay traba que te traba ahí saque de arco para Vélez. Te saque de arco para Vélez, dio corner. ¡Hijo! Remate de Ferro y sigue siendo pelota para la visita. Juegan hacia atrás, juegan el arquero, arrancan todo de vuelta. Volvió a entrar el número 3. El 3 es un jugadorazo, el 6 lo sacaron. Saca arquero, jugador sí. Vélez, el primer arquero jugador del 2020. ¿Qué a vos tanto te gusta? Sí. Uy, uh, uh, casi gol en contra. Cambió arquero, también Ferro, ¿y Aparte si sí es un partido este, de Vaya, preparación, tenés que, probar, tenés que probar. No, hay que ganar. ¡Upa! Muy bueno, banano, muy sí. bueno. Bien, Adrián. Están todos atentos, están todos. Se Están poniendo picante. Linda, linda chilena de, de Farcú el, Ferreira. ¿El picante dónde lo vendió? ¡Lo vendió en picantes! Dale, dale, dale. Ojo, salió a marcarlo. El 3S. Cuidado con ese. Sale Mati sí. se rebolearon Pase de circo. Ahí dieron vuelta tipo en el circo. Se saludan, se dan la mano. Muy bien. Piensen que es un amistoso, le dije. Claro. Recuérdenlo. Habíamos quedado que era un amistoso. No, pero está jugando bien. A medida que pasa el tiempo, ya en este segundo tiempo ya empezamos a ver más futsalte ese que nos gusta a nosotros, ya donde ya la, la pelota va y viene, donde no es que hay un monólogo de un jugador, de un equipo, ¿no? sino claro. que ya empieza a haber un diálogo, uno propone una cosa, otro otra. Llega la pelota, va Nicolás. Juega para Adrián. Bueno, yo, yo le alcanzó, le fue. Quería Lucas, no pudo. Lateral para Ferro. Bien, bien, bien, bien, bien. Atento, atento. Quiere salir Ferro, a ver si lo deja Vélez. Cobran falta, mitad de cancha. Bien, Maxi, bien, Maxi. Tres. Vienen para acá. Todo esto es saque de arco para Vélez y lo hacemos con Nicolás, 3 a 1 gana Ferro, primer amistoso 2020 para Vélez Futsal. Es un amistoso y además para nosotros que nos gusta el futsal, es un partido de lujo, te voy a explicar por qué, porque en realidad es una práctica amistosa este partido, ¿viste? Claro. Que ellos como son dos clubes importantes le ponen... Le ponen, copa, le ponen copa amistad pero vos estás viendo a dos equipos dos técnicos y todo su cuerpo de jugadores que en realidad están probando que están jugando sí, no hay, no hay juego por puntos ni nada entonces estás viendo variantes estás viendo cosas estamos viendo lo aferro que nosotros no lo habíamos visto a un toque no. Recuperaba a Tobías Bringas. Lo faulearon de atrás, me parece. Claro, sí, como lo tocaron. Lo que pasa es que al ser pesado, lo tocas y lo desestabilizas Tobías para. Por ahí a Mandrino lo hace todavía Ser lateral. Lateral defensivo para Vélez numerado. 3333. Si no me lo crees, para los que son de ferro.. Pero ven esto por primera vez y dice, ¿qué dice este? Decimos a propósito. Nosotros deconstruimos como se dice hoy en día la comunicación. No nos interesa la cosa que vemos. Muchas cosas, la verdad... Hay mucho nubarrones en la comunicación hoy en día. Va desde hace muchos años. Destaco de lo que he visto, el 10 de ferro muy bueno, el 3, me gusta, el 6, que logró la pelota allá, jugador muy interesante el número 6, complicado. salva ahora ferro casi casi el gol de maxi bravo y acá tenemos la guardería la hora también acá en ñez bien brian bien agustín bien llega la pelota pánico de vuelta va tocando con tobías la marca de ferro, mira lo bueno que hizo. Buena, buena, Agustín. Buena Agustín. Alonso, que el juega muy bien. La verdad, le me metió ñoca. Tobías, Nico, Maxi, Maxi el pelotazo para Tobías, buena pelota. Sale muy bien Tobías de la marca. Recupera Ferro. Bien, bien la marca de Vélez para ganar un lateral en ataque. A ver, pelota upa. Dale el córner, dale el córner, bien. Córner para Vélez. Remate directo al arco. El 10 sale con una pelota solo por el medio. Porta Vélez en la mitad siguen peleando, Bien Maxi, bien pelota Maxi Pelota, pelota atrás, para Brian lugar. Brian para Agustín Agustín el remate A la puerta Pelé. de Chapa Pero le dan pelota para Vélez En ataque Cambia el cuarteto de vuelta El Chino Cabral Estamos con Adrián, Adrián para Nico Acomoda Acomoda todo Tobías Y desde Tobías Arranca la jugada para que Vélez ponga el 3 a 2, a ver. Adrián, ahí está el remate del arquero. Ahí está. Uh. Uh. El remate era de Facu Ferreira que pasa por arriba del travesaño. Pero el arquero ya volvió al arco. Lo mostramos Me gusta, también. me gusta. Me gusta, me, me gusta la actitud de Vélez. Cambió la actitud de Vélez, los cambios que va haciendo el chino también. Le van sirviendo a él un montón. Tiene tres, tres o cuatro jugadores de ferro con los cuales uno puede joder. La verdad que saben, se entienden e individualmente hacen cosas. A ver si aprieta Vélez ahí en la salida de ferro. Eso, eso la tiene muy está. clara. Y la única forma es apretarlo y no dejarlo jugar. En esa forma en algún momento vos te vas a caer con alguna pelota. Claro. Entonces ahí tenés la oportunidad. Es la idea. Y es es la idea. Hace. ¿Ves? Mira. Mira. Al apretar, al apretar, el arquero lo que tiene que hacer es, es que te da la pelota para vos, para que salgas vos. Y entonces, Ferro ahora es el que aprieta a Vélez. Facu, Adrián. ¡Buena pelota, Adrián! Ahí, uh, uh, del... ahí está, bien está, ahí está. ¡Uh! Se salvó de vuelta, Ferro. El remate de Mat... Matías Hurt. Pasa por el lado del arco. Y ahora el que pide tiempo es Ferro, porque se le está viniendo Vélez. Ya demostramos los dos bancos. La verdad que interesante el partido, lindo. Nos gusta. A nosotros, especialmente, estamos viendo lo que, desde el punto de vista técnico, más. Nos atrae que es esta posibilidad, de estos pocos partidos donde vos estás viendo cuestiones técnicas en realidad. Para el público dirá, vengo de un partido, pero para los dos cuerpos técnicos es como una prueba, una prueba de lujo. ¿Entendés? pues están viendo exactamente qué está pasando y Ferro es una medida alta de juego. O sea, Vélez tiene que pensar qué es lo que pretende los jugadores, cómo va a jugar este es un equipo que juega tiene una, un esquema de juego diferente a lo que se ve en la categoría claro. entonces está bueno plantearse jugar con tipos que ya superaron esto y que están en la y bueno, por ejemplo, el que más tiene para ganar de todo esto es Vélez de todo este entrenamiento claro. de toda esta prueba claro, porque Ferro está en la división A Exacto. después Vélez va a jugar un amistoso con River que está en la B claro. y eh, está en la B de Futsal AfA. Y eh, después con Newell's, que news también está en la B del futsal AFA. Porque desde el año pasado Newell's estaba en la C. Sí. Y bueno... Hizo sí? una subida meteórica. Hizo una subida meteórica como, como, como gimnasia de Grima de la Plata. Porque para mi opinión, esos equipos que son de AFA están un poco entongados con los arbitrajes. Pero bueno, esa es mi humilde opinión. Esperemos que, ¡Dimio! ¡Dimio! que a Vélez le pase lo mismo a partir de ahora. Quería salir Adrián, Ferro no lo deja. En eso, olvídate, Vélez con AFA. Nosotros bueno. siempre ahí, No muy formales. Me gusta, un... me gusta el arquero Nico que, se... que va para adelante. Quizás uno dice estas cosas si y después lo dirigiste y te no, hay motivo para pensar Nico, eso. Para fácil, <risa> a, ver, a, ver, a ver, a ver, a ver, puede, ¿eh? ¿Puede? no, está muy sí, cerrado ahí, se volvió ¿bueno, a cerrar me ¿bueno, gustó, para metete, metete para eh, bien mirate, que tirate, tirate que es penal hay que hacer rápido, hay que hacer rápido Nico, Adrián Mati, de vuelta para Adrián Adrián que quiere acomodar ¡Ay, era buena la pelota! Y el arquero que dice antes que me meta el gol, pongo la mano, me como una roja, pero no importa. Totales amigos. Bien el arquero para que a Vélez no le metan un gol. Hizo la gran, la, la gran pistolero Suárez. Y ahora hay que cambiar, claro, hay que cambiar un jugador de cancha para que ingrese un arquero, como es Nico Nogales, así que Vélez con un jugador menos, tiene que bancar unos minutitos. ¿Cuánto tiempo es para los que no conocen futsal? Entre 3 y 5 minutos. O hasta que el rival meta un gol, o Vélez meta el gol. El gol de Ferro lo hizo el número 10. Ferro aprovechó el jugador de más. Ahora sí puede volver a entrar un jugador de Vélez. bueno estamos con la jugada acá en el fondo de Vélez vamos a ver cómo salen están saliendo por el medio pelota al vacío pelota del arquero de Ferro Ferro sale armado con el 6, lo perdió ojo, de vuelta pelota que Entra, se cubierta. cruza cuarta oportunidad, cuarta ocasión en la cual Vélez se acerca al arco de Ferro Sale con el 16. La mantienen bien la pelota, de ellos. Cuando vos lo vas a apretar ahí en el medio, tenés que ir medio un cuerpo a cuerpo para quitarle la pelota, ¿viste? Pues la guardan bien, la esconden bien. Pelota para Ferro, a ver. Bien cubierta por Lucas Ponce. Y ahora sale Adrián de vuelta con Lucas. Fue el... a Vélez con Facu. Lo estás viendo por la hora de Urlingan Deportes a través del streaming de Facebook. Se viene Ferro. Tiran y se, de salva, se salva, se salva a Vélez. Tiran de todos lados. Son cosas que uno va aprendiendo y va viendo en estos jugadores otros estilos de juego. manteniendo la pelota en su poder donde hace pasar los minutos y esto es falta tiro libre La presión de Vélez. Pelota en el medio. todavía que se quiere sacar la marca. Se sigue sacando la marca. Se viene el 11 Se viene once, bien. de atrás. Sin falta. Brian Mandrino. Pelota al corner para Ferro. muy bien el once también juega este chico de acá fue y la marca de vélez recupera todavía con el físico no. lateral lateral para el fortín Juega bueno, Vélez con Lucas Lucas para Maxi de vuelta a Lucas pelota para Vélez De vuelta Y nos habíamos olvidado Le mandamos un saludo grande a Nene de Benedetto director del Fortinero si nos estás viendo, un beso, un abrazo grande loco. Cubre bien la pelota Tobías, juega para Maxi. Maxi para Lucas, Lucas de vuelta para Maxi. Va tocando Vélez. Pelota para Tobías y el lateral para Vélez en mitad de cancha. Ferro te cubre bien. Pelota para Nico. Pelotazo. Aquí, antes de que haya un tú... Estamos en los últimos minutos del partido ya. El tiempo tardado paseo. Este es de Olivo, este es Creo que este video le va a ser de mucha utilidad al técnico. Yo soy la primera de que voy. Y si no, ¿para qué estamos? Dijo uno. Claro. Pelotazo y la pelota que llega al arquero, al arquero se le resbala y nos regala un lateral. Se lo voy a hacer entero después. Se lo voy a pasar por YouTube en dos. Se lo voy a juntar. Así lo pueden ver en tarito todo el partido. No, se la pueden sacar. Uh, ¿qué quiere? Con el lomo que tiene, lo que matar. No, es, se la pueden sacar. Es un vikingo, parece de la, de la serie Vikings. Pelota para Vélez, Lucas para el arquero Nicolás, Opa, bien, ahí está, bien, queda, bien, y bien. pega en el palo, y la U. Uh. el bien, remate bien, de Lucas Ponce, bien, bien, bien. y Vélez quería descontar. Sabes, vos no viste la serie Viking, pero el 14 Vélez se parece a V, es uno de los hijos de Ragnar Lodbrok. Este protagonista de la serie Nico con Lucas este Lucas con Tobía recupera a Nico juega para atrás hace mucho calor también ¿eh? hace mucho calor Mira, ¡Vamos! ¡Vamos! mira vos! ¡Justito! Uh, uh. Libre para Ferro, Ferro que ya lo hace. Para Vélez ahora. A ver, a ver si Vélez puede descontar. <risa> Ahí está. Pero también, qué mala suerte. Va ah, al córner. Y el Corner, pelotazo de Maxi. Se viene Adrián. Ahí está, segundo y mira vos. Wow, impresionante el arquero que... Tapadón. Tapa todo. Si tiene un agujero, tápelo, tápelo con el arquero de ferro Le tapa todos los agujeros. Mira lo que es eso. A ver. Aún se puede hablar, ¿no? Bueno, ahí están cansados ya los muchachos. Ya... ¿Cuánto faltará? Que de arco para Vélez. Bueno, Maxi. Adrián. De vuelta con Maxi, de vuelta con Adrián. Vélez con la pelota en el medio. Nico. Lucas, ¿no? Adrián. Pau. Va viendo Vélez por dónde le puede entrar a Ferro. Pero Ferro hace que Vélez juegue la pelota todavía más para atrás. Ahora se anima, ahora queda la pelota para Mandrino. Y ahí. Y con esa pelota termina el partido. Ganó Ferro 4 a 1. Y vos pudiste ver el partido por la hora de Burlingame. Partido. Bueno, qué sé yo, uno siempre viene a ver a Vélez y quiere que Vélez gane No, no vamos a ser hipócritas este, No me gusta verlo a, a Vélez que pierda Pero bueno, es un partido amistoso Es un partido que los dos equipos lo usan Para la pretemporada ¿no? Porque está dentro de unos días ya amanece el torneo Ahí van, van con la copa en el brazo La van a entregar Lionel va a entregar la copa ¿Querés que lo acompañemos? Sí, obvio, sí, sí. Contale Dale, dale Ahí vamos a hacer un par de noticias Poneme, poneme la palanca los dos equipos juntos, Javier. bien. uno. Vale. los ver que también... La Copa Amistad y... el Ahí está, está Lionel está haciendo entrega al Capitán dejado todo. Así ah, sí, sí, sí Tranquilo. ¿eh? Después, Tranquilo, estamos dos bien, semanas eh? de temporada. Nos, Nos, un montón de bien, cosas. Bien. Un montón de cosas. Así que, felicitaciones a ustedes, Nacho. Vamos ¿no? Bueno, estamos acá con Tobias Bringa. Eh, bueno, un gran rival, ¿no? Ferro. Sí, la verdad que medirse contra un rival de la A, es bastante bueno para nosotros como equipo que tenemos que de la D saltar a la C sí. y bueno, es un buen método para ver a qué nivel está bueno, bueno ¿con qué ¿con qué vele te encontraste en este 2020? Vos estuviste en el 2019 ahí ayudando pero bueno, ahora estás dentro de la cancha Sí, el eh, un renovado, la verdad que lo que más queremos es que los chicos cambien el chip ese de que este año el equipo el ascenso cueste lo que cueste y bueno, después pues, recibamos dos semanas de pretemporada como que todavía nos falta esos últimos 5 o 10 metros para para terminar aquel partido y poder dar lo que queremos. Con tu experiencia en Italia, cómo vos ves, un poco yo el otro día estaba hablando con Bubi, eh, un poco yo quiero que, que vos veas, ver tu imagen de cómo fluye el futsal año tras año y con qué te estás encontrando. La verdad que el pues, futsal a la medida que va, que va pasando los años va creciendo y eso está bueno porque para Vélez no hay más con la marca que tiene Vélez y todo. Claro. Eh, yo creo que de acá a un par de años va a estar peleando arriba como está Ferro, como está River, Boca, San Lorenzo. Es cuestión de laburo, que lo tenemos con los profes de las inferiores. Y nada, a ascender. No queda. Bueno, muchísimas gracias y ande todo muy bien.